Como sabemos, la economía estudia la asignación de recursos escasos entre fines alternativos. Existe esa escasez de los recursos porque los agentes económicos, consumidores, empresas, estados, tenemos necesidades que satisfacer y los medios con los que contamos son limitados. Además, cuando tenemos un nivel de renta más elevado, en lugar de pensar que podemos satisfacer más fácilmente nuestras necesidades, puesto que tenemos más dinero para ello, por lo general sentimos el deseo de satisfacer otras necesidades que probablemente antes no nos habíamos planteado, por lo que el problema de la escasez sigue existiendo. Así, si nuestro nivel de ingresos es bajo, nos podemos plantear tomar unos días de vacaciones e irnos a descansar al pueblo o unos pocos días a la playa. Y si lo conseguimos, estaremos satisfechos. Si nuestro nivel de renta es algo mayor, solemos soñar con realizar viajes más largos, a lugares más atractivos, lo que nos costará más dinero. Incluso hay personas con mayores niveles de renta que consideran que necesitan comprarse un jet privado para volar y una isla privada para disfrutarla ellos solos. Del mismo modo, hay personas que, para desplazarse, se conforman con utilizar el, el transporte público, otras lo hacen en vehículo propio y, finalmente, hay otras tan ricas que sienten la necesidad de tener un coche para cada día de la semana o incluso más, o incluso alquilar en exclusiva el parque de atracciones de Madrid para celebrar el cumpleaños de su hijo. Por el contrario, otras personas deciden tener vidas más austeras, con menor dependencia de los bienes materiales como una conocida presentadora de televisión que decidió dejarlo todo para irse a vivir en medio de un bosque. Las necesidades de unos u otros individuos, por tanto, son diferentes, pero en cualquier caso podemos ver de qué tipo de necesidades estamos hablando. Así, Maslow distinguió en su conocida pirámide entre distintos tipos de necesidades, de forma que, según se satisfacen las necesidades más básicas que están en la base de la pirámide, las personas buscan satisfacer las necesidades del siguiente escalón, distinguiendo entre necesidades primarias, comida, bebida, aire, descanso, necesidades de seguridad, de socialización, de estima y, finalmente, de autorrealización. Las necesidades, en cualquier caso, como vimos anteriormente, dependen de cada individuo y son totalmente subjetivas, como también lo son los gustos o preferencias de las personas. Hay más formas de distinguir entre distintos tipos de necesidades. Por ejemplo, podemos diferenciar entre necesidades que experimentamos de forma puntual, como celebrar el bautizo o la primera comunión, o aquellas que son periódicas. Todos los días necesitamos comer y beber todos los años celebramos nuestro cumpleaños, etc. El hecho de que existan esas necesidades que están tan relacionadas con la existencia de la escasez justifica la importancia de estudiar economía para analizar de qué forma se asignan los recursos escasos entre los posibles fines alternativos. Ahora me gustaría conocer tu experiencia respecto de las necesidades. En tu caso, ¿Crees que tiene sentido irse a vivir en medio de un bosque renunciando a las comodidades a las que estamos acostumbrados habitualmente? ¿Es comprensible alquilar todo un parque de atracciones para el disfrute de un reducido grupo de niños? Déjame por favor tu opinión en los comentarios y comenta respetuosamente las aportaciones de las demás. Muchas gracias.